Saludos, saludos, saludos a toda la raza, oigan, estoy haciendo este video y si no me ven es porque ando ahorita en la sierra, pero quiero hacer un comentario directamente a todos los creadores de, o los youtubers, porque son tan egoístas, porque si uno les hace, un, o les pide un comentario, o unas palabras de apoyo, o un consejo en sus canales, o en su comunidad, ¿por qué nos ignoran, o simplemente ni siquiera los ven, por qué se hicieron tan egoístas si ustedes salieron de la nada, si no son nada después de esta plataforma, cuando de aquí se hicieron ricos ustedes, uno nomás les pide consejos, es todo, un consejo, unas palabras, cualquier cosa, porque sus pinches videos que hacen, de tutoriales, de cómo llegar a ser igual que ustedes, la neta nomás estancan los canales de los demás, esa es la verdad, el algoritmo sigue su mismo, sus mismos videos y nos